Hola qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy les voy a mostrar cómo configurar su Facebook lo que ustedes puedan tener, listo? entonces comencemos primero que nada si ustedes quieren configurar ya sea su nombre tienen que ir a la pestaña acá a esta flechita que ustedes ven aquí le aquí en privacidad y configuración aquí en configuración, muestra todos los toda la configuración donde puedan realizar esto para que, en general eh, pueden cambiar el nombre el usuario de de facebook pueden cambiar su correo pueden ingresar otro correo incluso eh, también pueden desactivar la cuenta si lo quieren acá en seguridad e inicio de sesión no es necesario que se los muestre porque pues eso es muy sencillo entonces pues acá en seguridad e inicio de sesión nos dice que tenemos dos sesiones abiertas ah, incluso mucho más o sea, tenemos cuatro sesiones abiertas dos en realme y dos en, en la pc listo si queremos podemos cerrar todas las sesiones para que no quede en esta sola PC, la sesión que queremos. Ahora bien, vamos a algo más, más contundente. Abajito nos muestra cómo configurar la contraseña. Si la queremos cambiar, ponemos la, la antigua en este lugar. Colocamos la nueva en este lugar y repetimos la nueva y le damos guardar sencillo. Este auto, este paso auto autentificación de dos pasos sirve para que cuando tú inicies sesión te llegue un mensaje del teléfono y por ende con ese mensaje o ese código. Tú puedas ingresar a, a Facebook, ¿listo? Solo con el, el código del teléfono. ¿Cómo se configura? Vamos a editar. Esperemos un momento. Que dice que te, si lo queremos desactivar o no. Como pueden observar, yo agregué este número telefónico y a mí me, me envían los mensajes de texto a este teléfono ¿Listo? acá hay unos códigos que son de recuperación para, para esta cuenta no los voy a mostrar porque pues, obviamente si se los muestro a ustedes puede que alguno de ustedes me, me hackee la cuenta y eso es lo que uno no quiere ¿Listo? mira acá hay otras cosas estos métodos de acá no los he utilizado pero parece que no bueno amigos este, siguiendo con la configuración, regresemos configurar el Facebook es muy sencillo solamente que ustedes deben de ser precavidos porque hay muchas personas que no son no son tan buenas esto esas personas pueden ingresar a su facebook y pueden hackear y hacer de la información que usted tenga en privada allí hacerla útil y poder robar esa información incluso poderlos amenazar o poderles mandar otras cosas bueno yo les estoy metiendo mi facebook porque el método que les voy a mostrar ahorita es cómo deben de configurar este, este aquí la vamos a tenemos que allí ahí e nos va a mostrar la privacidad como la queremos mostrar Esperamos bueno, un momento Observar. Si quieren configurar le damos clic aquí en esta, esta puntito aquí privacidad yo la tengo eh privada ¿no? ¿no? solo yo solo yo puedo ver eh, los amigos que yo tengo agregados y solamente las personas que tienen en común Pueden ver, la, o sea, si, si un amigo mío tiene un amigo en común conmigo, pues obviamente lo puede ver, pero los demás que no sean amigo de él no los puede ver. Aquí en esta parte, si quieren, la pueden cambiar, la pueden colocar público, la pueden colocar que lo puedan ver los contactos o como ustedes quieran. Poner. Solamente pues cuando termines de configurar aquí la pueden dar guardar sencillo. También, si quieren, puedes configurar el perfil eh, para subir parte lo que esté. Realmente, Facebook es una, una página muy sencilla, no hay necesidad de ir tan lejos. que tenemos que ser ahí es no números de las pero... si ¿Me quieren llamar a esta cuestión? Eh, bueno amigos, eh, qué les podemos ahora. Eh, siguiendo eh, en esta parte, como pueden observar, yo tengo cuatro páginas. Para crear una página es muy sencillo, le dan clic en este botón crear página, coloca el nombre de la página, categoría, descripción y crear página y ya, se crea una página, sencilla el resto para configurar es diferente, cuando ya quieren configurar una página, pues obviamente es una configuración diferente a lo que es lo del Facebook, Facebook personal, pero también es muy irrelevante, irre, irrelevante. Eh, A ver, que no llega acá. A ver, que es muy sencillo. No hay necesidad de que les enseñe, sino que solamente ustedes, con buscar la información pueden saber dónde llegar ya estando en configuración ahí le aparecen todos los logones que pueden buscar lo que quieran hacer por ejemplo este etiquetados quién te puede etiquetar no yo tengo eh, la privacidad prácticamente como si nadie pudiera hacer excepto yo Solamente cuando una persona me quiera etiquetar y yo quiera que esté etiquetado, pues le doy que sí para que se muestre. Eh, no en el perfil del sino en el perfil mío, porque el perfil del siempre va a mostrar lo que él subió. Claramente, pues ya que él subió su información y la tiene pública, pues todo el mundo la va a ver. Ejemplo aquí. ¿Quién puede publicar en mi perfil? es que solo yo? ¿Quién puede ver lo que otros publican en tu perfil? No sé que todos, pero realmente si yo quiero la puedo configurar como solo yo o como solo mi contacto. Ahora bien, resulta la contraseña que Facebook a veces no hace muy cuidado, pero hay que cuidar la contraseña, no se pierde, se son muy y, y se olvidan de las cosas. A veces es una contraseña muy sencilla, pero vamos a cerrar sesión por el momento para mostrarles cómo ustedes deben de, de buscar la contraseña, ¿listo? un correo vamos a darle olvidaste tu contraseña aquí nos piden, nos piden un correo electrónico y un número de cédula un correo electrónico y número celular debemos escribir todos los dos eso sí tenemos, tenemos que tener en cuenta que para poder recuperar nuestro nuestro Facebook debemos de guardar una de dos o el teléfono un teléfono que esté vigente porque pues obviamente si sí. no tienen el teléfono no les va a llegar el código o un correo que también esté vigente en su teléfono o en cualquier lugar donde usted pueda ingresar y que le llegue el código Entonces, para este caso podría ser tu correo electrónico le damos buscar aquí dice muestra mi perfil Ahí podemos decir que esta es mi cuenta que es de continuar cuando le damos continuar nos envía un, un código al correo de recuperación esto pero, pues obviamente yo ya tengo mi contraseña claramente, no necesito hacerlo. Ya es para ustedes que, pues, si algún día se llegan a olvidar de su, de su contraseña, pues ahí lo tienen. Por eso es importante tener un teléfono y un correo en, su, en sus fakes. Porque llega el día en que ustedes quieran, pues, ya sea recupera su contraseña o recuperar recupera el facebook como tal van a necesitar una de las dos porque no veo otra forma la otra forma se puede dar siempre y cuando Facebook lo permite pero si tienen esas dos formas las quieres para que los que yo les estoy mostrando, pues lo van a conseguir muy rápido y pues sería mucho mejor para ustedes, ¿listo? Bueno, amigos yo creo que eso es todo por hoy. No necesitamos saber más de Facebook. Facebook es una plataforma muy sencilla. Ustedes la pueden, la pueden configurar como ustedes gusten. Espero que les haya gustado este video. Si ¿Listo? Eh, me ayudan compartiendo el vídeo y pues muchas gracias por ver el vídeo. Bueno, hasta luego.